y no se preocupen, ya que iniciar sesión en esta página es gratuito y seguro. Encima podremos guardar nuestros contratos en nuestro perfil de Straight Up Spy. Y ahora sí, para el primer contrato vamos a utilizar armas azules. Y estas van a ser 6 armas Minimal Wear de la caja Shadow y 4 armas Factory New de la caja Snake Bite. El valor de este contrato será de alrededor de 7 dólares con 10 las probabilidades de profit serán casi de un 20% la verdad que las chances son muy pocas pero si llegamos a sacar la k 47 Slate o la DC Eagle Trigger Discipline estaremos ganando 10 y 26 dólares de profit les dejaré aquí arriba una lista de reproducción de videos de contratos que tenemos en el canal para el segundo contrato utilizaremos armas moradas y estas van a ser 7 armas well War de la caja CS20 y 3 armas Field Tested de la caja Broken Fang El valor de este contrato será de alrededor de $4.20 y las probabilidades de ganar serán casi de un 50% Y si el video te está gustando no olvides suscribirte y dejar tu like para el último contrato, también vamos a utilizar armas moradas y estas van a ser 5 armas Well war de la caja Snake Bite y 5 armas Field Tested de la caja Broken Fang. El valor de este contrato será de alrededor de 5 dólares con 10. Las probabilidades de profit serán casi de un 50%. Ya que sacaremos profit con cualquiera de las armas de la caja Snake Bite. Y bueno guachines, eso ha sido todo lo del video de hoy. Espero les haya gustado. Espero les haya servido. Y no se olviden. Yo soy Mago y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Eh, siempre andamos para los files, para la gata, par de que me gato con la banda. Más berraca dentro del party, bacaneo vacileo. Para lo pueblos, le meto sin disimulo para que me sumo Tumando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo Me siento número uno